Continuando con el módulo de inversores, vamos a ver el inversor trifásico. Entonces, el inversor trifásico está conformado por tres ramas. Una para la fase A, una para la fase B y una para la fase C. Siendo que el número de estados del inversor corresponde a 2 a la n, siendo n el número de ramas, en este caso tendríamos 2 a la 3. Es decir, ocho estados diferentes de conectividad. De esos ocho estados diferentes de conectividad, hay siete que son linealmente independientes. Entonces, si queremos generar a partir de una fuente de un sistema trifásico, debemos respetar las condiciones de un sistema trifásico. Todo el sistema trifásico generado a partir de una fuente de corriente continua debe cumplir las siguientes condiciones. Las tensiones de las tres fases deben poseer el mismo módulo. Debe existir un desfasaje de 2 pi tercios, es decir, 120 grados entre las fases. Las tensiones deben tener una secuencia positiva, en el caso de la ABC, o negativa, en el caso de la ACB. Y finalmente, la suma de las tensiones en cada instante de tiempo debe ser 0. BAB más BDC más BCA debe ser igual a 0. Es decir, la sumatoria de las tensiones línea a línea de que se generan a través del inversor deben ser 0. Cuando las sumamos en las tres fases. Entonces, veamos este esquema. Es Vamos a decir, si cumple las condiciones que acabamos de decir. ¿Tienen la misma magnitud? Efectivamente, si vemos tanto la forma azul, la roja y la amarilla, ambas tienen el mismo tiempo de duración, tanto el semiciclo negativo como el positivo. Duran la mitad del periodo, es decir, tienen la misma magnitud. Fácilmente podemos ver que la forma BAB arranca en 0, la BBC arranca en 2 pi tercios y la CA en 4 pi tercios. Eso quiere decir que tienen un desfasaje de 120 grados y en este caso tienen secuencia positiva, porque primero viene AB, luego BDC y, luego, y finalmente BCA. Nos falta la última condición, que las tensiones línea a línea deben sumar cero en todo instante de tiempo. Entonces si nos paramos en cualquier instante de tiempo, por aquí tenemos BDC menos BDC menos BDC. ¿Qué problema? No suman cero. Quiere decir que este sistema no cumple las condiciones de un sistema trifásico, puesto que la suma de las tensiones en todo instante de tiempo no es cero. Podemos otro punto al azar. Por ejemplo, este. Menos BDC, BDC, BDC. Eso quiere decir que la cuenta nos daría BDC. Nuevamente falla. Si se paran en cualquier punto de la lámina, se pueden dar cuenta que la tensión siempre suma un número diferente de cero. Entonces, tenemos que corregir este problema. Por ejemplo, utilicemos esta forma de onda. que dice? Se moduló. Es decir, ahora, durante la mitad del periodo, no está todo el tiempo encendido el puente. Fíjense que los primeros bisestos se encuentran apagados, y los últimos pi sextos también se encuentran apagados de cada semiciclo. Si vemos, tiene el mismo número de fracciones, el semiciclo positivo y negativo en todas las gráficas. Es decir, tienen la misma magnitud. Una, la fase AB arranca en pi sexto, la fase B de C arranca en 5 pi sexto, es decir, que hay 120 grados entre una y la otra. Y la fase CA arranca en 3pi medio. Nuevamente hay 2pi tercios con respecto al anterior. ¿Qué pasa? Y tienen una secuencia, pues primero viene AB, luego BBC y luego CA. ¿Qué pasa? Suman cero. Vamos a pararnos en cualquier punto. Punto arbitrario, por ejemplo este. BDC menos BDC, 0. Suman 0. Haremos en otro punto arbitrario. Menos BDC BDC 0. Suma nuevamente 0. Es decir, esta forma de onda si cumple las condiciones de un sistema trifásico. Fíjense que lo que tenemos aquí, dibuj aquí mostrado como una secuencia de números corresponde a los interruptores que se encuentran encendidos. En el primero, en los primeros pisos esto está el interruptor 4, 6 y 5. Después cambia a 1, 6, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 5 y 4, 6, 5. ¿Cuántas veces se repite el mismo interruptor? Por ejemplo, tomemos los tres primeros, fíjense que el 6 se repite, durante los tres primeros y se vuelve a repetir al final. Tomemos el interruptor 1. Se repite en esta zona, en esta zona y en esta zona. Si ven desde donde arranca, arranca en pi sexto y termina en 7 pi esto, Es decir, cada interruptor del puente inversor conduce la mitad del periodo. Eso lo pueden ver en la secuencia de disparos. Los números debajo de la gráfica corresponden a la secuencia de disparo de los interruptores que conforman el puente. ¿Okay? Y la manera de, saber, de sacarlo es fácilmente. Fíjense que si la tensión AB es cero, significa que el interruptor de la fase A y el de la fase B tienen que tener la misma posición. O los de arriba o los de abajo deben estar en la misma posición. Si la tensión BC es negativa, significa que C es positivo y B es negativo. El interruptor de la fase superior de la fase C está encendido. Y el interruptor inferior de la fase B se encuentra encendido. De esa manera da la conectividad con BCA. De esa manera se extrae la secuencia de disparo. ¿Qué diferencia hay entre la primera opción y la segunda opción? Entonces vamos a ver el contenido armónico. En azul... La primera opción que vimos que no cumple las condiciones del sistema trifásico. En rosado, la segunda opción que vimos que sí cumple las tres condiciones. Fíjense que la diferencia corresponde en que la forma de onda azul presenta armónicas múltiplos de tres. Mientras que la rosada no lo muestra. ¿Qué quiere decir esto? Un inversor trifásico no puede generar Armónicas múltiplos de 3. Pues recuerden que las armónicas múltiplos de 3 son de secuencia 0, es decir, tienen la misma fase y todas circulan por el neutro. El puente inversor no tiene neutro, por tanto no puede haber corriente circulatoria a través de un neutro inexistente. Por eso los inversores trifásicos no pueden producir tercer armónico. Si sacamos el contenido armónico de la forma de la opción 2, vemos rápidamente en este contenido armónico que todas las armónicas múltiplos de 3 corresponden a 0 de amplitud. La tensión efectiva sobre la carga, si sacamos la cuenta de acuerdo a la definición, corresponde a raíz de 2 tercios del valor de la fuente de C. Y el THD para esta forma de onda corresponde al 31.084%. Es decir, esta onda cuadrada, como la vimos, dista de una sinusoidal perfecta de fundamental en un 31.084%. En el módulo de vectores espaciales vimos una representación... De las cantidades trifásicas en el plano complejo, que es la definición del vector espacial. Entonces recordemos la definición del vector espacial línea neutro, como raíz de 2 tercios de 1, de e al j2 pi tercio y de e a la j4pi tercio, de db y dc. Eso me daba un número complejo que variaba en el tiempo calculando el vector espacial de tensiones aplicado inversor sobre la carga a partir de las tensiones línea a línea se obtenía, y ya lo discutíamos que el vector espacial es un caso generalizado del fasor que el vector línea a línea es al vector espacial línea neutro en raíz de 3 por e a la j pi sextos es decir, aumenta en raíz de 3 y su fase se rota en 30 grados. Entonces, eso me permite, a través de la conectividad del inversor, calcular los vectores espaciales de forma fácil y rápida, en función de la conectividad del puente y de la tensión BDC de la fuente. Entonces aquí tenemos la representación, ya no como interruptor 1, 2, 3, 4, 5 y 6 sino directamente como SWA y SW negado, SWB y SWB negado, SWC y SWC negado. Ya habíamos discutido que los, los interruptores de la misma rama no pueden operar de manera simultánea, trabajan de manera complementaria para evitar el cortocircuito en la fuente. Entonces podemos calcular el vector espacial línea-neutro, a partir del estado de conectividad del puente, es decir, el estado de esa palabra que me controla el puente inversor, es decir, de los valores, o el estado de SWA, SWB y SWC, y en función de la tensión de la fuente DC. Entonces el vector espacial línea neutro es raíz de 2 tercios, del estado SWA más SWB por E a la J, 2pi tercio más SWC por E a la J, 4pi tercio por la tensión BDC. Siendo SWB A, B o C, 1 si se encuentra encendido, 0 si se encuentra apagado. Si esas cantidades las representamos para cada una de las ocho conectividades del puente en el plano complejo, vemos que el estado 1, 0, 0 corresponde al vector en la fase A. El 1, el 0, 1, 0 corresponde al vector en la fase B y el 0, 0, 1 al vector de la fase C. El 110 corresponde al complemento de la fase C, el 011 al complemento de la fase A, y el 101 al complemento de la fase D. El vector de conectividad 000 y el 111 corresponde al estado 0. Es decir, un inversor trifásico presenta 7 estados diferentes dependiendo de la conectividad. Entonces su análisis mediante vectores espaciales se centra a solamente resolver siete posibles tensiones que son funciones de la conectividad del puente. Del vector espacial ya discutíamos en el módulo de vectores espaciales que se puede volver a regresar a las cantidades temporales. Que la parte real del vector espacial está íntimamente ligada con el vector de tensiones de la fase A solamente hace falta escalarlo entonces recordando un poquito lo que vimos en el módulo de vectores espaciales B sub A se obtiene como raíz de 2 tercios la parte real del vector espacial y B sub B como raíz de 2 tercios la parte real del vector espacial rotado en E a la J 4 pi tercio. el vector de la fase C o la tensión de la fase C se obtiene como menos la tensión B más la tensión Bb, puesto que la suma de tensiones debe ser cero, ya que no tengo neutro, o me encuentro en neutro aislado. Entonces, tomando la forma de onda de tensión línea a línea que vimos en la opción 2, podemos calcular la forma de onda a través del vector espacial, del vector de la tensión en la fase A. Fíjense que si tenemos una carga en delta, a mí me interesan las tensiones línea-línea. Línea. Pero si mi carga conectada al inversor está definida en estrella o está conectada en estrella, a mí me interesan son las tensiones línea-neutro. Entonces, con el vector espacial podemos calcular la tensión línea-neutro. Algunos autores dicen que esta forma de onda es únicamente válida si la carga es resistiva. Eso es una mentira. La forma de onda que estamos viendo en la lámina es indistinta a la carga que tenga conectada. Bien sea en estrella o bien sea en delta. La forma de onda de la tensión línea neutra es la representada en la lámina. Y se puede demostrar matemáticamente a partir de la utilización de los vectores espaciales. Cosa que no es tan simple si utilizamos análisis temporal. Finalmente vemos el contenido armónico de la tensión línea neutro que mostramos en la lámina anterior. Esta forma de onda es nuevamente válida únicamente para las armónicas impares. Con esto terminamos el módulo, o mejor dicho, el tema de inversor trifásico inscrito dentro del módulo de inversores. Vimos cómo es la conectividad ¿Cómo el inversor no es capaz de generar formas de onda que presenten armónicas múltiplos de, de 3 debido a la inexistencia del neutro? Vimos cómo el análisis de vectores espaciales simplifica el análisis del puente inversor, puesto que el puente inversor solamente puede tener 7 estados diferentes o 7 vectores espaciales diferentes si contamos el estado 0. Hay 8 conectividades, las 4, de las cuales 7 son linealmente independientes puesto que el estado cero se obtiene con 2 conectividades. Y vimos que es posible calcular tanto la tensión línea-línea como la tensión línea-neutro si utilizamos vectores espaciales. En el próximo tema vamos a analizar un poco cómo a través de los vectores espaciales podemos analizar cargas en estrella o en delta para poder utilizar para poder analizar el inversor dentro de un sistema de potencia. Gracias por su atención y los invito a continuar con el siguiente tema.